Nueva York, mi amor Nueva York, mi amor Nueva York, la sirena, mis amor Nueva York, Lara Tele, la mejor Ay señor, cantantes del hip hop Sí señor, fantasía de canción, Reball, Caliano con Dior, Reball, que he venido en avión, Reball, que el quiste están en acción, Rebayor, que es mi ciudad del amor, co, poco, co para mí, co, poco, poco, para mí, co, po, co, para mi, co, co, co, co se ve aquí, co, co, para mi, co. Vogue, Vogue, Vogue, Vogue, Vogue para mí Vogue, Vogue, Vogue, así para mí Vogue se así. así En la bodega, venden manteca Calle 40 con la tercera Pa' la mezcala, vestido dona cara El frío ya me cala, por llevar joyas caras Quinta avenida, voy a fundir la visa. Quinta avenida, esto sí que es vida ah. Nueva York, la sirena me amor mm. Nueva York, la tele la mejor mm. Ay señor, cantantes sabe hip -hop. Sí señor, fantasía de canción mm. Mi amor, yo te quiero mi amor mi amor no me quiero ir, por favor qué dolor este invierno y no hay sol qué dolor volverte a verte mi amor boke, boke, boke para mi para mí. Boke, boke, boke para mi para mi para mi para se